Shiba Coin, el token que quiere matar a Dogecoin acaba de ser listado en el exchange Binance es un notición el cual ha hecho que su precio se incremente bastante en las últimas 24 horas aproximadamente un 120% aunque como siempre esto no es ninguna recomendación de inversión simplemente vamos contando nuestras experiencias así que bienvenidos a satoshifactory.com si eres nuevo te animo a que te dejes un like que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos seguramente te estás preguntando qué es esto de shiba token y básicamente es una copia de dogecoin la cual de hecho pretende matar al propio dogecoin la verdad es que están jugando muy bien con el feedback que le va a dar esto de Doge Killer y nos dice que es un meme descentralizado quieren abrir su propio exchange descentralizado también quieren hacer NFTs y muchas más cosas que están por venir pero si seguimos bajando un poco podemos ver más información acerca del token y nos dice que es un experimento de construcción comunitaria descentralizada. El token SHIP es nuestro primer token y permite a los usuarios tener miles de millones o incluso billones de ellos. Apodado el Dogecoin Killer como decíamos anteriormente es un token ERC20, un derivado de Ethereum el cual puede permanecer por debajo de un centavo y aún superar a Dogecoin en una pequeña cantidad de tiempo. También nos indica que bloquearon el 50 del suministro total en una billetera de Vitalik Buterin Vitalik Buterin es el creador de Ethereum y esto lo podemos comprobar entrando a Etherscan y viendo en la dirección de esta billetera. Bajamos un poco más y nos dice que inicialmente se podía comprar y vender en el exchange Uniswap, en el exchange descentralizado Uniswap y también nos indica que que tienen dos tokens por un lado tenemos el lease el cual solamente hay 100.000 tokens y por el otro lado tenemos el ship en su web oficial nos indican cómo comprarlo a través del exchange descentralizado uniswap en el cual tendremos que pagar unas comisiones muy altas es por ello que hemos hecho este vídeo porque la noticia del día es que el exchange Binance lo ha listado. Entonces podemos comprarlo y venderlo de forma súper sencilla y segura dentro del exchange más grande que existe en la actualidad. Si no tienes una cuenta te estará saltando un vídeo aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla y verificar tu CAICE. Hay muchas opciones dentro del exchange, muchas posibilidades de generar criptomonedas de forma completamente gratis y realmente tenemos una lista de reproducción con diferentes herramientas que nos ofrece el exchange Binance. También la podemos encontrar listada en otros exchanges pero que tienen un mayor riesgo porque no tienen tanta seguridad como el exchange Binance. Te dejaré abajo en la descripción del vídeo una lista de exchanges en las cuales puedes comprar o vender la criptomoneda Shiba. Seguimos bajando y nos indica la parte de Shiba Swap, el cual de momento todavía no está operativa, pero iremos informando en nuestro canal y grupo de Telegram, que también tendrás abajo en la descripción del vídeo. Por allí vamos compartiendo muchísima información, ya sea airdrops, comprobantes de pago, etcétera, etcétera. Vamos compartiendo muchísima información con la comunidad. Serás bienvenido o bienvenida. También nos indica la parte de arte, es decir, NFTs, están trabajando en ello y próximamente sacarán esta parte de NFTs. Por último tenemos la parte de rescate en la cual están asociados con Amazon Smile, una protectora animal sin ánimo de lucro en la cual van recolectando dinero para poder ayudar a diferentes asociaciones especialmente para la raza del perro Shiba ya que es la moneda en cuestión y por último tenemos también la parte de comunidad en la cual tenemos sus redes sociales, podemos ver la criptomoneda en Etherscan, en CoinMarketCap o en CoinGecko. Hay muchísima información información acerca de esta criptomoneda si buscas un poco por internet vas a encontrar muchísimos reviews y muchísima gente hablando de ella si vamos a CoinMarketCap podemos ver que está listada en el ranking número 19 la verdad es que posicionarse dentro del ranking de CoinMarketCap en el puesto número 19 es muy considerable hay muchísimo dinero invertido en esta criptomoneda como he dicho la noticia de que sea listada en binance le ha dado una explosión muy muy fuerte a la moneda Todavía puede crecer bastante más, aunque esto debes estudiarlo y analizarlo por tus propios medios antes de decidirte a comprarla. Pero si finalmente te decides a comprarla, tienes el Exchange Binance. Recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción si no tienes una cuenta, en la cual simplemente debes ir a la opción de Trading y aquí dentro en Clásico simplemente debes buscar el Token SHIP. Lo buscamos aquí en el pequeño buscador que tiene y tenemos el par BUSD y el USDT. Los dos pares son dólares digitales, el BUSD es el dólar digital de Binance y el otro es el USDT. Simplemente seleccionamos uno de ellos, por ejemplo el USDT y aquí dentro podemos ver la gráfica, podemos ampliarla, reducirla como nosotros queramos con el gráfico horario, diario, mensual, etc. Solamente nos va a dar indicaciones de un día porque ha salido hoy día 10 de mayo. Y aquí abajo tenemos la casilla de compra y la casilla de venta. Debemos tener fondeada nuestra billetera previamente. En este caso, por ejemplo, vamos a comprar 10 dólares. Simplemente debemos introducir la cantidad que nosotros queramos. Aquí nos va diciendo la cantidad de Shiva que nos van a dar y los dólares que vamos a gastar. Vamos a darle a 10 dólares, 10 dólares. Y nos van a dar esta cantidad de Shiba, que son 374.261. Simplemente le daríamos a comprar y automáticamente tendremos estos Shiba en nuestro balance. Tenemos otras opciones para comprar el token Shiba. En mi caso lo hice en el ExchangeGate.io. Realmente me gusta bastante este exchange, ya que es un exchange muy bueno para encontrar este tipo de gemas antes de que sean listadas en exchanges más populares como Binance, Coinbase, etcétera. Y aquí dentro podemos encontrar este tipo de criptomonedas antes de que tengan estos subidones tan fuertes. De hecho yo compré una cantidad bastante considerable de Shiba hace unas tres semanas aproximadamente y actualmente he tenido una revalorización en el precio muy muy elevada gracias a haber entrado en un momento muy muy temprano. Esto, una vez más, no es ningún tipo de recomendación de inversión. Siempre debes investigar muy bien lo que vas a comprar. Pero Gate.io es un exen muy interesante para encontrar este tipo de oportunidades. Te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y dentro de unos días vamos a realizar un review completo sobre este exchange si te gustaría verlo tan solo debes suscribirte y dejarte un like y un comentario con tu opinión sobre qué parte concreta te gustaría que detalláramos dentro del vídeo ya que tiene muchas herramientas financieras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 Por último estamos realizando un sorteo en Dogecoin para participar es realmente muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarte un comentario con tu opinión sobre Doge Killer, es decir sobre Shiba Coin, y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. A final de mes realizaremos un sorteo en el cual el vídeo del mes que más comentarios tenga regalaremos a 5 comentarios. 50 Dogecoins a cada uno de ellos. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.